Existen tres formas para trabajar con degradados dentro de Adobe Photoshop. Así que vamos con la primera, es seleccionar obviamente la herramienta del degradado. Y por defecto ya vienen cargados los que están aquí, simplemente elegimos cualquiera de ellos y damos clic y arrastrar. Ahora, estos degradados también tienen opciones con las cuales tú puedes trabajar y desarrollar mejor tu creatividad. También posee modos de fusión, que realmente son bastante interesantes. Ahora, vamos a ver la segunda opción y crearemos un degradado desde cero para ello vamos a dar un clic aquí y en el editor del degradado lo primero que vamos a hacer es elegir en cualquier degradado aquellos que están presentes y puedes con doble clic cambiar el color que necesites y también puedes migrar un poquito más la locación del, des, del deslizador si damos doble clic acá en la parte de abajo en color también puedes modificarlo sin ningún problema cuando crees tener algo ya interesante pues simplemente pones nuevo y ahí lo tienes listo. Pero también puedes utilizar la opción que dice nombre, por ejemplo, de 1 que sería degradado 1, y damos clic otra vez en nuevo y ya tenemos aquí los dos puestos. Clic en OK y ahora simplemente lo regamos como nosotros queramos. Y la tercera opción está aquí. En la parte superior del degradado das un clic, en, este, en esta ruedita das un clic acá y puedes cargar Cualquiera de los degradados que están aquí por, por, por ejemplo los metálicos Que no están nada más Nada mal, perdón, puedes dar clic en añadir Y aquí ya los has adjuntado sin ningún problema Clic y arrastrar y los tienes ahí presentes Ahora, si quieres borrar todo y dejarlo desde cero Otra vez, clic acá arriba en el panel de degradado Clic aquí y vas a poner restaurar degradados En el mensaje que te está saliendo Simplemente pones clic en ok Y luego no guardar Y ahí lo tienes